Codeanda nace a partir de un chico del de otro cofundador, que es Alejandro. Él era profesor de PHP, del de, de lenguaje de programación, y él necesitaba una nueva forma después de que terminó su curso de poder seguir los conocimientos a sus alumnos, porque los lenguajes, todo el día a día, las tecnologías van evolucionando. Entonces, necesitaba una forma de seguir comunicándote, por ejemplo, con tus alumnos para poder compartir nueva información con ellos. Entonces, a él se le ocurrió hacer una plataforma para poder empezar a seguir haciendo videos, empezar a hacer otro tipo de, de comunicación con los alumnos y ahí fue que empezamos a hacer charlas pero directamente a sus alumnos ¿Qué pasó? ¿Por qué no abrirlo un poco más? Esa fue la idea, el fundamento de Codeando abrirlo a otras personas, a compartir información, compartir conocimiento que es lo que se necesita empezamos a hacer videos para todas las personas abiertas, todas las que quieran entrar interesadas en aprender nuevos lenguajes, nuevas tecnologías, aprender a programar básicamente de lo más básico hasta que fuimos al grupo de Facebook eh, todos comparten conocimientos o comparten información que a veces es difícil encontrar y uno se topa de casualidad y es información eh, que está buena. Si me encuentro eh, atascado en un lugar y no sé para dónde correr, sé que la comunidad está como para, para poder eh, preguntar o, o también eh, si, si encuentro algo copado que, que, que le puede servir a alguien más porque me ayudé en mi trabajo. Eh, se lo comparto y eso, eso le puede servir a otro para, para también direccionar su trabajo y eso está bueno. Gente de Facebook de, directamente de Estados Unidos que por internet colaboraban con nosotros, dieron charlas, gente de Buenos Aires, eh, de Córdoba, gente que trabaja en distintas empresas. Perfiles de todo tipo, técnicos, no tan técnicos, diseñadores gráficos, analistas, programadores en su mayoría, gente muy geeky de la computación. Yo suelo ver mucho que publican sobre animaciones y cosas eh, bastante buenas que hacen con eh, CSS y muchas veces eh, encontrar esa, esa información eh, uno no la encuentra pero justo uno eh, ve eso y se le ocurre implementarlo en un proyecto que está haciendo actualmente o le da ideas para, para desarrollar cosas nuevas Compartís, compartís problemas, eh, salen mucho más rápido los problemas, te distraes más rápido que por ahí es necesario así no estar siempre sobre algo, sobre un tema porque el programador se suele concentrar sobre un tema y seguir así El programador suele ser una persona obsesiva La programación para mí es hacer cosas que todo el mundo puede hacerlo y que no lo hacen. Programar es, ya sea programar un juego, es, es tan fácil que es como, por ejemplo, aprender a jugar al fútbol. Es como que la programación cuando lo vivís de esa manera no lo ves como un, como un trabajo, sino lo ves como una manera de divertirte. Antes no, no había tanta, digamos, posibilidad de poder comunicarse. Los programadores estaban muy relegados en su casa eh, programando todas las horas, todo el día, toda la noche. Eh, y bueno ahora con el, con el tema de las redes sociales los programadores cada vez están, se entran más a esas comunidades de desarrolladores pero hay muchas comunidades a donde son muy de temas específicos codeando lo que busca es poder integrar todos los temas de desarrollo que hay juntando a todos los programadores y poder compartir código